Buenas noches, soy la hermana Débora Álvarez de Iglesia Manmin en Perú. El día de ayer domingo en la noche yo empecé a sentirme muy mal, ya que me dolía mucho la cabeza y no sentía la mitad de mi cuerpo. Por eso mi hermano mayor Rubén llamó a Pastor David. Le pedí la oración y Moxanín oro con el pañuelo que nuestro pastor principal ha orado. Luego de eso, pude sentir mi cuerpo mejor y el dolor de cabeza había bajado. Al día siguiente amanecí normal y ya no me dolía la cabeza. Bueno, este fue mi pequeño testimonio, por lo cual doy la gloria a Dios Padre y agradezco a Pastor David que siempre está pendiente de nosotros y nos cuida. Muchas gracias.